Seguimos hoy con el tema de Puertas Dimensionales, en su parte número 50, y que vais a ver una vez más, que va a ser la continuación de todo lo que venimos tratando sobre el tema de Orión. Hoy vamos a ver algunas cosas complementarias a lo que ya tratamos, más lo que vamos a ir poniendo hoy, que creo que no os va a dejar para nada indiferentes. Empezaremos con el candelabro y su desvirtuación satánica. Ya sabéis que hemos estado hablando del candelabro últimamente, pues, ¿cómo no? Ya sabéis que Satanás siempre tuerce las cosas hacia su lado. Y en cuatro palabras, básicamente, aquí os lo digo todo. Candelabro igual a un árbol, el árbol de la vida, pero también para el mundo cabalista son las diez palabras, las diez sefirot, las diez emanaciones. En esto la cábala se mueve. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues, bueno, ya lo hemos tratado en numerosas conferencias, en el tema de puertas dimensionales. Nos vamos a centrar ahora directamente sobre este tapiz mameluco, que perteneció a una sinagoga, y que probablemente fue extraído del Cairo, en Egipto. Voy a leeros exactamente en qué consiste, mientras estáis viendo la imagen que tenéis a la izquierda, bastante rojiza. Este tapiz, con su decoración de pórtico coronado con una inscripción en hebreo, pertenece a la sinagoga de Padua. Con frecuencia se ha pensado que se trataba de un paroquet, una cortina de tabernáculo. Fabricado hacia mediados del siglo XVI en los talleres del Cairo para los judíos del Véneto, pertenece al grupo de los tapices mamelucos, si bien presenta influencias otomanas y europeas muy marcadas. Sobre el campo se eleva un pórtico neoclásico con arcadas, pilastras y frontón. Debajo de la arquería destacan un brasero con grandes llamas y un candelabro de siete brazos, la menorá, y tres pequeñas coronas situadas bajo la bóveda. La inscripción en hebreo, cuidadosamente ejecutada, precisa el significado del decorado. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos pasarán por ella. Se trata del versículo 20 del Salmo 118, que se recitaba durante la fiesta de las tiendas, Sukkot, y que celebra la vida de los patriarcas en el desierto. Ya solo viendo esto, nos damos cuenta al mirar el, el tapiz, cómo realmente sí aparece el famoso candelabro de siete brazos, pero no sé si ya empezáis a percibir algo extraño, en tal como está trazado. Arriba sí que se nos dice que hay esas tres coronas, abajo ese brasero, y todo, ya lo veis, enmarcado en ese pórtico, del cual se dice que es la puerta del Señor, solo los justos pasarán por ella. Pero, ¿qué significaciones hay que no sean verdaderamente de las de Dios para pasar por esa puerta? ¿Sabéis? La Cábala mezcla precisamente las cosas del Señor con las cosas que en verdad no son del Señor, sino que son de Satanás. Y en esa extraña confusión que se crea, es cuando se mezclan precisamente conceptos de los dos bandos. Y ahora veremos precisamente ese detalle, que está aquí marcado en rojo, iremos directamente a ello. No obstante, su significado sigue siendo enigmático. El libro que sirvió de modelo no ha sido identificado la imagen fue adaptada. Las llamas del brasero se parecen a las franjas ondulantes del motivo turco chintamani. Las ramas del candelabro, que según las escrituras deben imitar a las de un almendro, están compuestas por cálices de tulipanes. Cierto es que el candelabro representa el que ardía en el Templo de Jerusalén, y a través de él, el que Moisés colocó delante del Arca de la Alianza, pero es atípico. Su pie está compuesto por cuatro patas con garras, lo que no es conforme a las Escrituras. En cuanto al brasero, no aparece ninguna representación del santuario, y no podemos confundirlo con el altar de los sacrificios. La decoración podría ser una reproducción del frontispicio de un texto hebraico relativo a la mística judía, en particular a la cábala. Especulación sobre las emanaciones creadoras, las diez sefirot, que tuvo un enorme éxito en España entre los siglos XIII y XV. Su texto fundador sigue siendo el Zohar, el libro del esplendor, atribuible a Moisés de León, en Venecia en, en el siglo XVI, esta corriente de pensamiento que recurre a las analogías cosechó un gran éxito no solo entre los judíos, sino también entre algunos cristianos como el italiano Francesco Giorgi o el francés Guillaume Postel. Para los cabalistas, el candelabro adopta la forma de un árbol y se convierte en el soporte de las diez emanaciones. Estas se asientan en las siete lámparas y en los tres nudos del tallo central. Malkut, la emanación más cercana al mundo material, se aloja en el pie del candelabro. Este último, con sus cuatro puntas, se asocia a los cuatro elementos del mundo, fuego, aire, agua y tierra. Y estos, a su vez, a las cuatro criaturas de Ezequiel, los llamados seres vivientes, y para los cabalistas cristianos, a los cuatro símbolos de los evangelistas, el hombre, el águila, el león y el toro. Así pues, Guillaume Postel, en su Candelabrum Typicum, confiere a dicho pie una pierna de hombre y una pata de águila, león y toro. Es una forma curiosa, pero cercana a la utilizada en el tapiz. Por lo tanto, el frontispicio de un libro de mística judía podría ser el origen de esta ornamentación. Muchos detalles de los que nosotros hemos hablado se ven reflejados precisamente en lo que aquí hemos mostrado. Démonos cuenta una vez más de cómo Satanás es el maestro de confusión, mezclar verdad con cosa que no es cierta Pero, y ¿qué? con conocimientos que llevan totalmente al error. No, fijaros que es an analogías, ¿Sí? ¿Eh? o sea que el sistema que ha copiado Satanás es el mismo sistema que estamos utilizando en las últimas conferencias y durante... Bueno, desde el principio ¿no? porque es que la Biblia está llena de analogías Exacto. estamos viendo como los símbolos nos llevan a otros símbolos y a, otras, y a otras y a interpretaciones de los símbolos que nos ayudan a aportar más luz a, a los textos o sea que si ellos lo utilizan es por algo por supuesto ellos saben muy bien que la mejor forma de que los conceptos entren es por analogías por comparativas es que llegan a, todo el, a todos los públicos y no implica un. No implica una formación teológica. ¿Eh? Por eso la Biblia dice que está hecha para todos los públicos, para grandes y pequeños, para jóvenes y mayores, para ricos y pobres. Pues porque se entienden las cosas por asociación de ideas. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene ese poder de decirte, mira, esto te da una imagen, esto es igual que esto. Entonces lo asocias y dices, ¡Hala! Por eso ahora muchos comprenderéis por qué la masonería se mueve tanto en el ámbito de la simbología, porque a través de los símbolos, los conceptos, eh, prácticamente eh, ya entran por sí solos. Y ya sabéis que precisamente está plenamente basada en la cábala. Pues bien, después de ver todo esto... Hay un dato curioso aquí que hablaremos en su momento... ...yo ahora tan solo os lo cito... ...en el punto número 5 como referencia a este escrito... ...dice el Kuzari, del cordobés Judá Haleví... ...escrito en árabe hacia 1114... ...es una apología de la religión judía expuesta al rey de los Hazares... ...de ahí su título. Muchas personas desconocen quiénes fueron los Hazares. Pues bien, todo esto lo vamos a tratar también si Dios quiere, en el momento que hablemos sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Porque es esencial conocer la historia de este pueblo para darnos cuenta de por qué existe el sionismo. Pero bien, todo en su momento. Ahora vamos a entrar en una cuestión de arqueología. Campanilla, sumo sacerdote. ¿Qué es? Pues esto que veis aquí. Descubrimiento de campanilla de oro, además, del sumo sacerdote cerca de Nablus, hace enojar a palestinos. Ya veis que esta noticia es del año 2011, tiene un par de años, pero me gustaría que os fijaseis sobre todo en qué forma está grabada en esta campanilla. Ya veis que no es la típica campanilla con las formas que nos imaginamos nosotros de una campana tal cual, ¿no? Campanilla de Navidad. Sí, típica de Navidad. Si no, pues es un cascabel. Sí, es más tipo cascabel. Porque además lo dice, es, un, es una esfera con un algo dentro que aún suena, además. Sí, que daba golpecitos, claro. Exacto. Entonces, mirad qué forma tiene este grabado. Una espiral. Sabéis Cuando vi esta imagen, una vez más, lo relacionas todo con lo que hemos tratado en anteriores conferencias. Cómo Satanás siempre va plagiando las mismas cosas de Dios para llevarlo todo a su terreno. Ya sabemos que la espiral es algo que mmm, se va abriendo a medida que la circunferencia se va ampliando, parte desde un punto central. Incluso, Pero, cir, incluso tira también a círculos concéntricos. Exacto. Uh, y ya vimos y como, la aplicación que para una... A, y como abriéndose en abanico, como si sí. la parte de arriba, la punta de arriba, fuera como una base como de una planta ¿no? que se abre. Bien, pues, eh, todas estas formas no son porque sí. Dios le dio un significado, lo hemos encontrado, y lo, lo, así lo mostramos aquí, a través de la naturaleza, incluso de las mismísimas galaxias, en su forma, hasta cuestiones mucho más de nuestra Tierra. Pero que Satanás, evidentemente, iba a coger los mismos conceptos, eh, no, perdón, las mismas simbol formas, simbologías, eh, desviándolas hacia su curso. Una vez di dicho esto, vamos a ver cómo precisamente, ¿lo recordáis que estuvimos hablando de esas campanillas de oro? Pues bien, ahora viendo esta imagen ya tendréis una noción de cuáles eran las campanillas que precisamente ellos llevaban, los sumos sacerdotes, en la vestimenta al final de sus faldas.